Y este sería el refugio hola muy buenos a todos hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno eh, hemos venido aquí con la furgoneta ahora mismo estoy con una esterilla al igual que dormí en el refugio está todo bastante montado así eh, rápido mañana nos toca nos toca hacer la, la rutilla creo que son cuatro horas de subida o así a la laguna pero pero bueno vamos a madrugar un poquito y espero que no nos caiga demasiado el sol ahora mismo hace hace calor y estoy aquí sudandete y esperemos que ahora mismo baje la temperatura pero bueno que mañana haga calor la verdad es que no me importa mucho porque el objetivo es bañarse en la laguna o, o en sea, las pozas que nos encontremos por ahí y hoy intentaremos descansar descansar bien para mañana tener suficientes energías He intentado bueno eh, hoy duermo aquí sobre todo porque no quiero llevarme el saco y la esterilla porque al final pesan pesan lo suyo y y se nota, se nota el cansancio de hacer el camino con una mochila que, que pesa más. Entonces solo me llevaré lo que es la comida y, y poco más. Y un recambio de ropa por si, por si me mojo y, y me molesta la ropa mojada. No hay cobertura, no hay ni una sola línea, entonces no puedo subir, subir vídeo hoy. Pero yo creo que se viene una buena aventura y esta era una de las lagunas que, que me quedaba de Gredos y yo creo que lo voy a coger con ganas. Buenos días, pues a ver, ya son las 7, eh, puse el alarma a las 6 y media, pero digo, si el camino son unas 4 horas y media, pues voy a llegar muy prontito a la laguna y la verdad es que me apetecía mañarme y claro, a las 11 o a las 10 eh, iba a hacer un poquito de fresco, entonces pues digo, bueno, me levanto un poquito más tarde y así hace un poco más de calor. Tampoco podemos levantarnos súper tarde porque Mañana hay que trabajar porque hoy es domingo, entonces, eh, claro, eh, si se me hace muy tarde para, para bajar, luego tengo que, que llegar hasta Ávila y desde Gredos pues, se tarda como dos horas y media o así, pues, pues claro, entonces eh, se me haría súper tarde y tampoco es cuestión de, de bajar tan tarde. Así que nada, empezamos el camino y, y luego, pues bueno, hacía ya calor en la furgoneta porque la verdad es que durante el día ha hecho bastante calor. Pero luego he abierto la ventana y ya con eso ha sido suficiente para que se refrescara lo que es dentro de la furgoneta, el habitáculo y ya he podido dormir bien, incluso he dormido con, con fresquito. Ahora mismo pues tengo un poquito de fresquete porque como voy con el bañador y además voy más corta pues imagínate tú. <risa> eh, dentro de nada empezará a salir el sol por ahí, ¿vale? Por ahí detrás y entraremos un poquito más en calor, además, con todo el camino que nos queda, eh, porque también hay que considerar que vamos a, hacer, vamos a subir bastante, pues entraremos en calor sin problema. Bueno, pues ya empezamos a sudar un poquito eh, Como veis, llevo las gafas y los auriculares No porque esté escuchando música o vaya O que el sol me moleste, sino porque En cierto momento Van a aparecer bastantes bichos Ya lo digo por experiencia Y donde van a atacar es a, a los orificios es en las orejas o la nariz Y los ojos, entonces Mejor ponerme las gafas Y si oigo también Demasiado zumbido de, de mosquitos pues me pongo la música y ya está porque la verdad es que me ponen demasiado nervioso y, y no puedo andar no he podido coger internet entonces bueno estoy siguiendo la ruta porque está bien marcada pero en realidad no tengo el gps puesto ni nada de eso voy a seguir andando porque esta cámara pesa demasiado para llevarlo en la mano mirad que tenemos aquí chavales, mirad caras Montesas hay un cabritín ahí Qué pasada, mira, mira, mira, mira, mira, Ya por aquí se empiezan a divisar las pequeñas cascadillas con pozas. Eh, ese sería un sitio bastante bueno para pegarse un baño. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo está a la sombra y, y todavía nos toca recorrer un poquito de camino. Ya a la vuelta pues me meteré en, a, en alguna poza y tal. Y la verdad es que está muy bonita y el agua, como siempre, súper transparente. Y bueno, nos toca subir por ahí. Eso de allí es una poza. Esto de aquí es otra poza, y eso de allí es otra poza. Eh, yo me pensaba que me iba a dar bastante el sol, pero la verdad es que estamos bastante, estamos bastante bien. Cuando subamos un poquito más para allá, pues ya empezaremos a, a comer sol. Si madrugas y tal, estás un buen rato sin ver el sol, que para subir, pues la verdad es que no mola nada. Ahora mismo lo que capta la cámara no es ni la mitad de bonito de lo que ve en los ojos. Hoy es un buen día para andar porque el sol no pega muy fuerte y está un poquito nublado. Entonces no es tan fuerte como, como otros días. A lo mejor ayer incluso hacía más calor. Ahora sí, todavía el sol no está arriba del todo. Todavía pues le queda un ratito para estar arriba porque son las 9 de la mañana ahora mismo. Lo tengo ahí atrás es un refugio. ¿Has visto qué chulo es? Lo que pues pasa es que, bueno, el tejado es un poquito de paja y... y lo malo de eso es que si llueve mucho, pues a lo mejor te pueden caer goteras. Pero ahora mismo que es verano, yo creo que se puede estar bien aquí. Ahora lo miramos por dentro, ¿vale? Hay refugio. Vamos a dar una vuelta alrededor. Tiene aquí sus ventanucos. Son muros bastante gruesos. En realidad no estaba tan lejos de donde yo he aparcado. Podría haber dormido aquí incluso, si hubiera venido un poquito más pronto. Y vamos a entrar Y hay un pequeño agujerito para poder sacar la mano y abrir. Y bueno, pues este es el refugio. Lo que pasa es que he visto que, que he intentado hacer fuego aquí y el techo es de madera, ¿sabes? Es una malísima idea. No sé cómo se ha ocurrido. Luego está esta tabla, lo típico para dormir en realidad. Aquí yo creo que cabe una persona y un poco estrecha. No cae más de una. Aquí podéis ver un ejemplo de lo transparente que es el agua. Y digo yo que por ahí arriba pues estará la laguna, en ese circo de ahí. Pues nada, vamos a hacer una parada técnica a beber un poquito de agua, recoger un poquito de energía y este tenemos esta fuentecita tan buena es gracioso porque la gente que, que me cruzo pues lleva ahí sus pantalones de trekking largos, eh, su bastoncito, la mochila y tal, y claro, van súper preparados y yo voy aquí con, con la gorra, las gafas de sol, eh, llevo el bañador, unas zapatillas, unas deportivas de estas de, de decalón, con eso me vale para, para subir porque al fin y al cabo la fuerza está, está en las piernas, eh, aunque verdad es verdad que esas cosas ayudan. Por ejemplo, pues como yo llevo zapatillas, si llevara botas pues no me torcería el pie, por ejemplo, ¿no? Si como hay bastantes rocas por ahí y andar entre, entre piedras, pues llevar unas botas eh, que de caña alta que se dice, pues te protege en el tobillo. Aquí tenemos otra pocilla súper transparente que se ve el fondo bueno pues ya hemos llegado al segundo refugio este refugio está bastante mejor que el primero que nos hemos encontrado que era de, de paja este tiene hasta tejas eh, tiene ahí su chimenea entonces puedes hacer el fuego sin, sin peligro y es bastante más grande y bien podría ser casi una casa rural y todo tiene aquí sus dos ventanitas y el paisaje que tenemos aquí es, es increíble bueno y este sería el refugio como veis pues tiene aquí dos sitios para, para tumbarse eh, como igual que en el resto de refugios tiene hasta para colgar y ahí tiene su chimenea con madera que la verdad es que en todos los refugios que he visto eh, ha habido madera así que no tienes que ir a buscarla, lo que sí, pues si haces alguna hoguera pues la repones y ya está y aquí pues tenemos para hacer parrilla me he cruzado con tres personas que estaban en el refugio que os acabo de enseñar y bueno, digamos que esos tres caminantes eh, se quedaron en el refugio y ya se van a bajar. La verdad es que dormir en un refugio es agotador como para seguir subiendo. Creo que no quedará mucho para la laguna y son un grupo grande porque me han dicho que, que eran como 12 personas. Así que no sé cómo habrán dormido en ese refugio que aunque era grande yo creo que, que en el suelo no había tanta gente. Eh, así que nada, cuando me cruce con ellos les diré que, que estos tres ya se bajan al bar a, a reponer fuerzas Guau, guau, guau, qué bonito este sitio Es que como no me voy a parar aquí han dicho ahora unos excursionistas que me he cruzado, ahora mismo son alrededor de las 11, bueno, en realidad las 10 y media o así, es que me quedaría una hora o así para llegar a la laguna. Entonces, ¿cómo no me voy a parar en estos sitios? Así que son súper bonitos, increíble. Es que mirad cómo está el agua. Vengo de ahí lejos y bueno, supongo que ahí arriba estará la laguna o algo así. Pues eso espero. Llevo subiendo un buen rato, ya estoy sudando bastante y la verdad es que me va a parar un poco a beber agua porque pues tengo que recuperar líquidos. <ríe>